Bueno, Estas jornadas se marcan dentro de la transformación digital que las TICS están eh, consiguiendo llevar a todos los sectores de la actividad, tanto la actividad de relación entre personas, como la actividad empresarial o las ciudades inteligentes. El papel de la mujer es fundamental en este proceso de transformación, en el, por tanto, en la incorporación de la mujer en el mundo de las tecnologías de la información, porque bueno, ayuda a proporcionar la diversidad ...que es necesaria precisamente para fomentar la creatividad, la innovación... ...y para dar respuesta a todos los retos que como sociedad afrontamos. Las nuevas generaciones eh, son realmente nativos digitales... ...han nacido ya y viven en un mundo absolutamente tecnológico... ...en el que acceden desde su más tierna infancia... ...y por lo tanto eh, la mujer va a poder tener ese recorrido... ...ese crecimiento alrededor del mundo de las TICs... ...implicándose muy directamente y utilizando al máximo estas tecnologías para el desarrollo de su actividad profesional y pues para la, la creación lógicamente de nuevos negocios y de su propio eh, futuro profesional.